Dale, oye, pero la cantante no era, ¿no? Viste, no, que Estoy al día con todo sí, el chat, ah, bueno. De hecho, estoy viendo que eh, no, pero este programa es tuyo porque tenías que decir muchas cosas y te voy a dejar hablar. Sí, sí, sí. No, no, no, pero vamos, en vamos. En vamos, pero. Vamos pimponeando, pues, compadre. Vamos que si se trata ahí de, de agregar una buena conversación. Claro, claro. Bueno, tampoco tampoco voy a admirar tus Tampoco vamos a ver cámara? Sí, sí, sí, tampoco vamos a estar ahí, güey. Pues. Dale, dale. Oye, vamos pero para ya. Para viste, para todo el rato. viste la última, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? Hoy, ¿sabes que yo me quiero? Yo, yo voy a hablar desde el amor. Sí, pues, sí, sí, sí. Porque yo creo que hicimos pico, mucho pico. Es que, ¿sabes lo que me pasa, cachai? que yo creo que <coughs> son buenas las Star Wars, Son buenas, pero pasa la misma weá que me pasa, por ejemplo, cuando de repente, cuando es como lo que le pasa a mucha gente, pero que no se da cuenta, que gente es como yo. vives una película y tampoco te metís tanto, así como que no estáis pendiente de los, de los agujeros, pero es como que hay weas que Por ejemplo, una, una de las cosas que yo vi en internet crítica hasta que era como... Hubo el gran momento de que el hijo de... ¿Cómo se llama el malo? De esta saga, Kyle Ren Carlos Rey. Rey. Carlos Rey. tuvo la oportunidad de agarrarse a madrazos con loco Skywalker y era un holograma, yo, yo igual que así como oye weón va a ver la manta película, la manta pelea y no weón, claro, y un busco. momento que se lo perdieron, cachai, se lo perdieron brillo, pero pero lo que voy a que me pasa que por ejemplo eh, hay cosas que de repente uno queda así como y, y aquí ¿qué, qué, qué ¿cómo pasó, como que pero tú lo pasaste nomás, po, porque sé que tú y yo no, yo vi las tres, ¿cachai? Y ahora igual aprendí contigo, Pero yo las veo y cae como con dudas, pues que entonces, de aquí está huevada, ¿cachai? Entonces, claro, pues, sí. Pero tú asumí nomás y la veí nomás, la huevada, ¿cachai? Pero igual yo creo que hay que decir es, que Star Wars, la última trilogía, yo igual entendí un poco para la gente que no cachan mucho, es que eh, eh, eh, lo que dije al principio, que la, los gringos que aceptan pescan para reiniciar un, una, una franquicia, toman la original y, y, la empiezan a abrir y la Ahora tiene sus problemas igual, que sé, pero yo encuentro bastante buena. Ahora igual que, claro, por ejemplo, la Loca de Palpatine que se tan rápido y lleva y como la voy a estar más como medio raro. Como, okay. Pero, y estoy viendo... Kenobi. Kenobi, vi? ¿te está gustando ¿no? La serie. ¿Te está gustando? que Pero, primero. pero, sí, pero, pero adver, advertir, advertir que a mi amigo René le gusta hacer spoilers. Un poquito, un poquito, de, sobre todo de las series que están saliendo ahora, al, al último. Le, le encanta eso. Así que, no, pero ahora, ahora que está advertido la gente, dale, habla dale, dale todo lo que queráis de que No, dale. no si veo, ve, bueno, llevo un puero capítulo nomás. ya yo te voy a contar pero el último vos... entonces, para que, pa que aprendáis el spoiler. Para que entendáis lo que ha sí, sí, sí, sí. sí. <ríe> Claro, no, ¿te gustó, eh, no? ¿te gustó? Bueno, sí, me gustó más que el y ya está como el tercer ¿sí? capítulo, no aguanté más. Sí. Ah, qué loco, qué eh, loco. Buena, buena. Sí, es que hay gente que gusta más el pero Sí, sabes? es que a la mayoría le gusta más el bien, no Pum. Eh, sí, pero dale, no, yo no estoy diciendo es que que igual tengo que no verla más. más. Sí, pues no, dale, no, dale. No, igual si no tengo estoy, que dale, ver más, No pues. estoy criticando gusto. O sea, si a ti te gustó más, pues dale, tío, de eso se trata. De, de eso se trata no no eh, sea, es que yo vi Mandalorian bien igual la buena, pero eh, que eh, está buena la el rollo de que estamos siguiendo la los y está con, está en ese contexto. Claro. Entonces, Kenobi, eh, no me no acuerdo cómo se llama el weón el nombre completo. Eh, el nombre de pila. Obi-Wan igual. wan Kenobi Ya, el loco está ya ya dejó a los hermanos cachay, quiero ley ya ya Skywalker Claro. Ya los dejó y está a, a la guaita de, de de, de Skywalker, porque lo, lo tiene que entrenar, yo, pero a mí me gustó igual, tiene, me siento que es como más rapidita que la otra, <risas> yo tengo unos problemas graves de continuidad con mi con obi no, no. yo tengo unos problemas graves grave y de, debería dejar la frase ahí, no, no seguir la máquina. Yo tengo unos problemas graves ah, de, bacán, continuidad, de continuidad. De continuidad cuando vivo que no vivo. ¿A qué me refiero? Que de repente están peleando en la azotea de un edificio. Eh, y de repente pasan dos segundos y oh, están abajo. Así como, oh, logramos salir y bajamos. Mira ya, <risa> Bacán, ya, bacán. O de repente alguien está persiguiendo a otra, a otra persona y está a punto de agarrarlo. Y de repente la otra persona da una vuelta. Y en el siguiente plano la otra persona está como a 50 metros. Es un oh, problemas dirige, sí, hay, no, no, hay no, no, problema. problema no, de dirección. Sí, es el problema de dirección. Eso es problema de dirección. O, y, y también Régido. puede ser de producción. Que a lo mejor hay muy poca plata y, y, y, y tuvieron que jugársela y, y que pase piola. Pero. Pero esas técnicas. Pero sí, son varios directores. Ojo Sí, son varios directores. Pero me, eh, me, claro, me logró sacar de, de, de, de, de la caja, que ¿sí? de, de, Fue como un problema. Y eso, eso es complicado porque Disney, de hecho, Disney, de eso se trata, de que es impecable. ¿sí? El gran poder de Disney, donde no lo podéis sacar y donde donde te puede dar rabia, que, que todo el Oscar, que hace todas las huevas impecables, bien. Por lo menos lo que tiene que hacer, así no, no te saca. Y ahora, ahora no, esta hueva esta es como una falta de dirección muy básica, muy rara. ¿Cachai? ¿Esta es igual no, la crítica en Caleta? O sea, sí. esa, eh, que no vi. Sí, parece que no, sí, oye, parece oye, que no, no lo he grabado mucho. Yo no te voy a contar más adelante, pero claro, pues, hay, una, hay un bolón ahí con, con, con Lord Vader que va, que va a aparecer y que, que también no... Sí, hasta el momento sí, no está no logrado. Como... Claro. Sí. Oye, ya, bueno, el, ¿viste, lo viste que es la lo última? Sí, hey, cuéntame. ¿Viste la última? Ya, la, la última puta es que está muy fuerte la última sí pues muy... gracias a los amigos que <risa> <dieron> <risa> me a Wars, que me han visto <risa> el Star Wars. muere palpatine mm. el, el, la loca era hija de Palpatine y la nieta y Palpatine quería que muriera para que la loca pasara en lo oscuro oye claro. eh, descubrí esta semana que pronto de las pastillas que consumo pierdo la memoria así que mi, mi resumen va a ser breve Dale, <risa> dale. Eh, sí, pero ya me voy a curar yo me, me voy a sanar ya. Eh, puta, la última película, Harta Guerra, y la loca, el loco dice que era nieta de Palpatin, y Palpatin le dice que la mate, y no lo matan, y se junta el otro loco, y luchan. Y, y lo, y lo para matan, partir. Y lo matan, Palpatin. Puta, matan. sí, este muy, poco, retome, muy gracias. Poco. Sí, no. <risa> pero es que es ahí lo que pasa. Bueno, yo te conté anteriormente. Pero bueno, bueno, bueno. Eso, ese es el punto. Este es el punto de toda la de Star Wars, que como película independiente. Cuatro almejitas, yo le doy cuatro almejitas. Cuatro almejitas, sí. no, no, muchas almejitas, muchas almejitas. Cuatro almejitas de. No, pero para mí, pues, yo represento al público común, güey. no a ah, los bueno. político. Ah, bueno, bueno, bueno. No, yo le doy una almejita, una almejita. Una almejita y media. Una almejita y media. La, la mitad de una almejita. Eh... Camilo, cuéntanos, ¿por qué le das una una almejita y media? Queremos saber. Es que esto, mira, es, Este es el problema. Este es el problema de. Te, te conté la, la, el problema de las dos anteriores, el problema de producción que hubo. ¿sí? Que, que iniciaron con una idea, después cambiaron de director, este director se fue para otro lado, y quedó la patada pata con, los, con los hinchas clásicos, digamos. Porque el otro director era demasiado... Buscaba otras bolas que no tenían mucho con el Star Wars clásico. De hecho, se buscaba despegar un poco de los Skywalker y de para pa, pa abrir el, el universo. ¿Ya? Y resulta que a Disney le dio miedo, entonces... La tercera película como que volvió muy forzadamente a lo clásico y de muchas maneras la misma película como que pide perdón por la película anterior. Que me lie, tío. Pide perdón por la película anterior. Así como no, no era, eso no era. ¿Se acuerdan que se acuerdan que dijimos que la, que la protagonista sus papás no eran nada y en, en esta película dicen no, no era eso, era mentira, era mentira, no era, era los papás eran hijos del, del de Palpatine. ¿Cachai? Entonces como Moistir, que corrige... Arreglaron la weá muy... Cor corrige de manera horrible muchas cosas que, que, que a la gente no le gustó de la segunda. Y, y, la, y las corrige mal, y las corrige mal. Partiendo partiendo con la medida desesperada de resuc resucitar a Palpatine, que eso te, te lo puedo jurar, ¿eh? Esto, te lo apuesto y, te, y, y, y pongo plata de por medio, de que eso no estuvo en ningún Conto. momento, <risas> en, en ningún momento estuvo en, en, el, en, el, en la idea cuando hicieron la 1, la dos, No, no, no, no hay no, no, no, no, no hay ningún indicio de guión en ninguna de las películas. En, la, la, en las dos primeras de esta nueva de, de, de trilogía, no hay ningún indicio de guión de que el loco estaba vivo. Nada, nada. Al contrario, hay mucho, hay mucho. en la tercera hay muchos parches que te dicen de, de que ah, no, como que no